Después del video de la lujosa vida de Messi se me dijo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 que llegara a su fin y Ronaldo no es la excepción porque tiene su propia marca de ropa y accesorios CR7.